Lenny Tabaina, Rachel de Ongustio y eh, buenas tardes a, a todas y a todos y bueno muchas gracias por, por conectaros a esta primera sesión del ciclo de debate sobre renta básica la cual tratará un poco sobre la eficacia, la eficiencia y la justicia eh, de la renta básica. Entonces bueno antes que nada comentaros, bueno yo soy Mayalen, soy técnica en economistas sin fronteras, una organización que lleva más de 20 años trabajando por una economía más justa y la coorganizadora de este, de este ciclo de debates junto al, junto al Colegio Vasco de Economistas. Eh, Dona, antes que nada, pues dar las gracias al, al Colegio Vasco de Economistas por, por colaborar con nosotras en esta, en esta organización de, de estos ciclos de debate que, bueno, esperamos que sean, pues, pues bueno, muy interesantes eh, para todas vosotras y, sobre todo, pues que también podamos ir trabajando un poco hacia esta hacia una propuesta ¿no? sobre bueno, una, digamos una, una renta básica o una, una propuesta ¿no? que, que ayude a, a combatir la pobreza y, y las desigualdades. Entonces, bueno, antes que nada comentaros que, que bueno se va a grabar la sesión. En principio solo la parte, la parte de la ponencia de, de Joseba, que ahora se introduciremos, eh, con el fin de bueno luego poder rehacérsela llegar a todo el mundo. Pero bueno, de todas formas, si alguna tiene algún problema, pues me puede comentar sin problema. Eh, sí que ahora mismo, eh, en la primera parte de introductoria, pues eh, os animo, bueno, eh, ya estáis todas eh, silenciadas para que podamos escuchar bien a la persona que esté hablando. Y luego, pues, si ahora queréis eh, apagar las cámaras mientras habla, habla nuestro invitado, pues estupendo. Y luego ya os animaremos a que las abráis para cuando realicemos el debate, para así ya poder vernos, oírnos y ya pues compartir, compartir todas las bueno, todo lo que se, se nos venga a la cabeza. Entonces, bueno, simplemente comentaros que, que, bueno, como ya imagino que sabréis varias, pues bueno, este, esta sesión de debate está enmarcada dentro de un ciclo de, de cuatro sesiones en total, que, bueno, se realizarán a lo largo de los meses de, de febrero y de marzo, en, en, en semanas alternas, digamos, eh, siempre a la misma hora. Y bueno, varias de vosotras ya estáis apuntadas a, a todas, pero bueno, de todas os dejaré, por si acaso, la información eh, en, de nuestra web, donde podéis eh, acceder pues, eh, un poco más en detalle a, en qué consistirán estas, estas sesiones. ¿vale? Esta primera sesión, eh, pues bueno, eh, va a ser, digamos, con un enfoque más, más práctico o más de par participativo, en el que tendremos una pequeña, bueno, una, una introducción bastante completa sobre el tema para conocer un poco más sobre la renta básica y sobre los efectos ¿no? que tiene sobre la pobreza y demás eh, y luego tendremos otra parte que será la de la de debate en la que nos juntaremos por, por grupos en grupos más pequeños para que también pues el debate sea un poco más dinámico y todas tengamos oportunidad de, de bueno de expresar nuestras opiniones nuestras dudas y, y demás vale eh, entonces bueno eh, por mi parte sería esto no me voy a alargar mucho más eh, sí que comentaros que bueno, tenemos aquí a, a nuestro compañero Javier Iñiguez, que bueno, es colaborador de Economistas Sin Fronteras y, y, bueno, y gran experto de, de la renta básica. Y entonces, bueno, él nos va a hacer una pequeña introducción de, nos va a un poco contextualizar eh, el porqué de, de estos debates, ¿no? El porqué de estos debates sobre renta básica, y luego ya pasamos a, a introducir a nuestro, a nuestro invitado. Así que, bueno, por mi parte, te paso, te paso la palabra, Javier. Tienes que... El micro. Eso es. A ver. A ver. Sigue silenciado. tema del... Ahora, creo. Oye? Eso es. Bueno, es que le casco usted, oye, a y el Torchel de ti, Carchel Eh... Lo primero que quería comentar era eh, situar un poco el contexto en el que íbamos a tener la, la, este debate hoy día. <ríe> Curiosamente, a pesar de que tras la, la gran eh, recesión que pudo haber en el año 2008 y una cierta recuperación, eh, realmente eh, siguió aumentando, a pesar de un cierto crecimiento económico, siguió aumentando la pobreza y siguió habiendo muchas personas... Eh, a las que no llegaban las rentas eh, dedicadas a combatir la pobreza y a combatir las, las desigualdades. Lamentablemente ahora con la pandemia que, nos, que se nos ha echado encima, la situación parece que está empeorando y que puede empeorar aún más. De modo que ese contexto global que podemos tener de, pues de paro, pobreza, eh, excesivas desigualdades e insuficiencia, libertad real, no solo formal, sino libertad real, pues sigue exigiendo respuestas. Es verdad que de, mmm, la situación no es la misma en todos los países de la Unión Europea, ni es la misma en todas las comunidades autónomas, pero en todas podríamos decir que el estado de bienestar es manifiestamente mejorable, es decir, que lo podemos eh, modernizar, ampliar etcétera, etcétera. Y para ello, pues nada mejor que ver las carencias que podemos tener en estos momentos y luego de las nuevas medidas o las nuevas propuestas que se van diseñando, pues coger lo mejor de ellas tras un análisis crítico y constructivo y conseguir la síntesis que más podamos llevar adelante. Estamos impelidos por, tanto diríamos, por una parte, el... Por una parte, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, como en muchos ámbitos también, pues por el, eh, en, en, en un contexto en el que hay una iniciativa ciudadana por la renta básica, y en otro momento, eh, que empezó este otoño, pero que ya en estos momentos ha cristalizado en una plataforma que está promoviendo, para eh, liderada por SK Arbilán, eh, Aguilán S.K., eh, que está promoviendo una ILP que se aprovechará ampliamente para poder aumentar los debates sobre la renta básica y eh, no solamente en el, en el periodo previo a su presentación, sino luego los días, los días posteriores hasta la consecución de las, form, de las firmas, de las 10.000 firmas necesarias. ¿no? Bueno, pues en este contexto es en el que tenemos que trabajar por ir perfeccionando las diversas alternativas, porque difícilmente hay una sola medida que pueda resolver todos los problemas, eso es imposible. Lo que sí que tenemos que procurar es que los efectos sean bien previsibles, realmente podamos apostar por aquellos que arrojen un mayor saldo positivo con respecto a los que a la vez que promueven unas cosas positivas, podrían crear otros problemas. Para ello tenemos hoy, para hacer la presentación de esta, de esta ponencia, tenemos con nosotros a Joseba Zalacáin, que es licenciado en Ciencias de la Información, diplomado en Estudios Avanzados en Trabajo Social, director del Centro de Documentación y Estudios CIS de la Fundación Elía Cariaga, ha participado en diversos trabajos de investigación, planificación y evaluación y en, el, eh, eh, y en el ámbito de los servicios sociales, las políticas de garantías de ingresos, las políticas de infancia y familia, así como en el ámbito de la atención a la dependencia. Es decir, tenemos un investigador que lleva con, trabajando muchos años en todos estos temas y que nos puede ayudar a ver ventajas y desventajas que las diversas medidas propuestas nos permiten Atacar con más eficacia lo que decíamos, la pobreza, la desigualdad, eh, eh, lo que puede ser también la falta, de, la falta de libertad. Habrá cosas que necesitarán otras muchas medidas complementarias, pero tendremos que procurar que lo que quiere solucionar un problema no nos aumente otro. Y con esta pequeña introducción, y dado que andamos justo el tiempo, paso la palabra para que Joseba nos, nos explique ampliamente la ponencia que nos ha preparado. Adelante, Joseba. Muy bien, pues eh, es que recasco y muchas, muchas gracias a, a Economistas sin Fronteras por, por la invitación a participar en este, en este debate. Yo voy a intentar en la media hora que tengo, pues lo que se decía en la, en la introducción, plantear eh, algunas ventajas y algunas desventajas, un análisis de las propuestas concretas de introducción de la renta básica universal e incondicional que se han hecho en, en nuestro entorno eh, y también apuntar algunas líneas o algunos posibles avances o líneas de, de futuro. Eh, voy a compartir la pantalla. Tengo inhabilitada la función de compartir la pantalla no sé si... Bye, un segundo. Yo se va, te lo paso. Eh... A ver. Vale, creo que ahora ya podrás... Vale. Sí. Vale. Bien. Pues si se ve y si se oye, eh, pues empiezo un poco planteando eh, cuál es el esquema de la intervención que voy a plantear. En primer lugar, eh, sí que me gustaría y creo que es necesario empezar definiendo cuáles son las características y, y, y, y eh, diferenciando entre las que son intrínsecas o específicas o propias de la renta básica y algunas otras características que normalmente se asocian y, y van acompañadas. Las propuestas que se manejan en Euskadi y en España sobre la renta básica, pero que no son necesariamente intrínsecas a esa renta básica. Entonces, luego explicaré un poco de qué estamos hablando cuando hablamos de la renta básica. A partir de ahí, sí plantear algunos análisis, algunos argumentos a favor y en contra, eh, pues el balance entre perdedores y ganadores, la cuestión de la trampa de la pobreza, la cuestión de la seguridad social, la cuestión de la estigmatización… Eh, la cuestión de la libertad que ha planteado Javier en su introducción, la cuestión de la simplificación administrativa, la cuestión de, de la condicionalidad y la disponibilidad para el empleo, que, que se va a analizar en una sesión específica, pero que podemos apuntar algunas, algunos apuntes. Me gustaría plantear algunas ventajas y desventajas como conclusión que yo veo en, el, en lo que es la propuesta de renta básica universal y condicional, <coughs> y muy ligeramente o muy someramente plantear algunas líneas de avance. Eh, no voy a hablar, aunque podríamos haber enfocado también la discusión en relación a las limitaciones del modelo actual de rentas garantizadas, que daría para, para un debate también muy interesante, pero sí que me parece que en esas líneas de avance hay que hablar sobre todo de los modelos actuales de... Entonces, empezando, ¿de qué hablamos? o ¿De qué renta básica hablamos? Es verdad que hay muchas propuestas de renta básica universal y condicional. Algunas de ellas son incompatibles entre sí. Algunas se plantean para, con el objetivo de prácticamente desarmar o desmantelar el modelo que conocemos de servicios sociales, de sanidad, de educación y limitarlo no solo a una prestación económica como la renta básica y otras mayor parte de las que se proponen hoy en, en el Estado español y en Euskadi no tienen esa intención, sino que se plantean como, como, eh, como, eh, con el objetivo de mantener, de mantener eh, los servicios habituales o los servicios tradicionales del Estado de Bienestar. Pero es verdad que hay muchas propuestas diferentes y sobre todo, y como dice el propio Van Paris, uno de los principales proponentes de la renta básica, el diablo está en los detalles. El diablo las complicaciones de la renta básica o a las que yo voy a hacer referencia no están tanto los aspectos más conceptuales o más filosóficos que también, sino lo que a mi juicio verdaderamente define el impacto de la renta básica es la letra pequeña, el diseño concreto eh, con el que se plantea una renta básica universal incondicional y, y su comparación con el modelo que quiere sustituir, porque tampoco hablamos... De, de, de aplicar una red de renta básica sobre el vacío o sobre el desierto, lo planteamos para sustituir un modelo que ya está funcionando entonces en ese sentido yo eh, planteo un debate mucho más general, mucho más filosófico, conceptual, pero yo voy a intentar plantearlo en relación a las propuestas que tienen más predicamento en el Estado español que son las que hacen en la red de renta básica, las personas que desde el ámbito técnico y y también conceptual y filosófico, pero han hecho propuestas más concretas. Entonces, ¿en qué consisten esas propuestas? Eh, yo creo que a veces somos conscientes de algunas de esas características, pero no de otras. En primer lugar, yo creo que hay que hablar de cuáles son las características intrínsecas, en el sentido de que no pueden ser compartidas por otros sistemas. Cuando hablamos de características intrínsecas, obviamente es una prestación económica universal, incondicional e individual. Universal quiere decir que se le da a cualquier persona independientemente de su renta, si tiene mucha o poca renta. Incondicional quiere decir que no se le exige ningún comportamiento, ninguna condición ni de trabajar, ni de no trabajar, ni de buscar trabajo, ni de formarse, ni de llevar a los niños a la escuela, ni de vacunarse, ni de ninguna otra condición. E individual quiere decir no solamente que, una que cada persona recibe su renta básica, el importe que le corresponde, sino que no se tienen en cuenta los ingresos de las personas con las que conviven, que es un elemento muy importante del diseño y los problemas que tienen las rentas garantizadas. Entonces, en primer lugar, lo único es universal, y condicional individual. Es importante decir también, tiene que ver con la financiación de esa renta básica, pero que sustituya las actuales prestaciones asistenciales en general, luego entraremos en detalle, sustituya la actual RGI, sustituya la prestación complementaria de vivienda, sustituya las pensiones, luego entramos con un poco más de detalle de qué forma hace esta sustitución, pero sustituye tanto la mayor parte de las prestaciones asistenciales que existen hoy y muchos de los beneficios fiscales, deducciones, bueno, requiere un cambio importante. Y es importante decirlo, tanto en el modelo de prestaciones que conocemos, como en el modelo fiscal. ¿Cuál es el principal cambio que establece en el modelo fiscal? Un tipo único de IRPF cercano al 50% para los ingresos diferentes de la renta, renta básica universal. Hoy podemos calcular que tenemos un tipo de efectivo medio de IRPF que andará en el entorno del 15% o del 20%. Eh, mmm, ¿La renta básica qué implica? Que la renta básica no tributa, la renta básica no se graba, pero cualquier ingreso laboral distinto de la renta básica tributa a una tarifa plana y esa tarifa plana es del 50%. Entonces, en esta propuesta, tú tienes una renta básica, la renta básica que te corresponde, pero pagas un 50% de IRPF de todos los ingresos salariales que recibes. Ese es un primer elemento y, y la idea de que modifica, como he dicho... La, el conjunto del sistema de prestaciones e impuestos. Algunas de las últimas propuestas que se plantean incluyen también un impuesto a las grandes fortunas. ¿Para qué? Para financiar un elemento que a mi juicio es esencial en el diseño de la renta básica y eh, del que se habla poco, y que es lo que los proponentes llaman cáusula, cláusula de rescate o de statu quo. ¿Qué quiere decir esa cláusula de rescate o de statu quo? Quiere decir que las personas que saldrían perdiendo con cambio, al pasar del modelo actual al modelo de renta básica, había algunas personas que recibirían menos dinero o que tendrían que pagar más de lo que pagan. En otras, en otras. Entonces, lo que se nos plantea es un modelo en el que las personas, hasta el 80%, el 80% con menos renta de la sociedad, a esas personas se les aplicaría un sistema en el cual si pierden se les compensa. Luego entraremos a detallar cuál es la viabilidad de esa cláusula de rescate o de status quo, pero es a eh, una persona que hoy tiene unos ingresos determinados, si al introducir la renta básica saliera perdiendo con el cambio, ¿seguiría recibiendo esos ingresos o se le compensaría porque se entendería que todavía tiene derecho a esos ingresos? La propia idea de cláusula de rescate, que al juicio es uno de los grandes problemas de la renta básica, la propia idea de tener que introducir una cláusula de rescate, de tener que mantener el statu quo actual, me parece que ya denota algunas de las limitaciones o algunos de los problemas que tiene la renta básica, pero creo que es importante tener en cuenta que la renta básica incluye todo lo que hemos hecho hasta ahora: la prestación universal, y incondicional, individual, con un tipo único del 50% en el IRPF, con un impuesto a las grandes fortunas y con una cláusula de rescate. ¿Cuáles son las que, a mi juicio, son características no intrínsecas? No intrínsecas quiere decir que podrían estar en el diseño de otras prestaciones que no fueran ni universales, ni condicionales, ni individuales. La primera es una cuantía equivalente al umbral de pobreza, que en el caso de Euskadi estaría, eh, con los datos de 2018, en 895 euros para una persona sola, que es el 60% de la renta mediana. Esa cuantía equivalente al umbral de pobreza es la que se plantea para dar Renta básica universal, pero creo que es importante decir también que podría estar, si hubiera voluntad política, capacidad económica, etcétera, etcétera, podría estar en una renta no básica. Se plantean también en las últimas propuestas una serie de escalas de equivalencia para ajustar, ajustar la cuantía al tamaño del hogar. Esto no siempre ha sido así, o no en todas las propuestas de renta básica, pero en las últimas que se plantean y que, sobre todo, sobre la que yo voy a, voy a plantear hoy, eh, dos adultos no cobran exactamente la suma de un adulto y otro adulto, sino cobran eh, un ajuste que, si no recuerdo mal, es el 1,5. Eh, lo cual, de alguna manera, cuestiona la individualización de la prestación, pero vamos a entender que se aplican en la renta básica estas escalas de equivalencia y estas escalas de equivalencia se aplican en, en cualquier eh, prestación, sea incondicional, sea universal, pues se aplican en la RGI, etcétera, etcétera. Y la asignación de la renta básica universal a toda la población residente. Esa es otra de las características del diseño de la renta básica que normalmente se plantea en Euskadi y en España, pero no es ni inherente a la universalidad, a la incondicionalidad y a la individualización, ni a toda la población residente puede ser también una renta condicional, también puede ser una renta incondicional, también puede ser una renta individual. De hecho, me parece también importante decir que la única la única eh, renta básica entendida como tal, que realmente una de las pocas y desde luego la que se utiliza como, como referente, que es el Fondo Permanente de Alaska, tiene eh, unas limitaciones en cuanto a la residencia muy importantes. Sí, se le da solamente a la población con residencia legal hace las personas sin residencia legal no pueden acceder a esa renta básica, por eso creo que no es intrínseca, hay rentas básicas a las que la población que no reside legalmente no puede acceder y además se exigen una serie de requisitos específicos de residencia. Por eso me parece que es importante tener en cuenta las características intrínsecas y las que entendemos como no intrínsecas o que se pueden compartir con otras rentas Garantizadas, que fueran eh, condicionadas, que fueran selectivas, que fueran familiares. Eh, ¿Cuáles son los datos que normalmente se nos presentan como, como en el balance de ganadores y perdedores y como resultados eh, fundamentales de, esta, de, esta, de este modelo con estas características que he dicho? Eh, en, la línea, en el primero de los gráficos, la línea naranja más clara, lo que nos dice es hoy en día, teóricamente, cuál es la aportación que hacen las personas en función de su renta. El 10% más pobre, el siguiente 20%, el 30%, el 40%, hasta el final sería el 100%, el 1% más rico. Pues vemos que teóricamente, por lo menos, hoy en día, el 10% más pobre hace en España, con datos para España, una aportación que equivale a 2,18% de sus ingresos. Eh, la verdad es que la aportación sigue siendo muy pequeñita, aunque en la escala del gráfico no ayude, la aportación sigue siendo muy pequeñita en las siguientes decilas y después ya sube un poco hasta el entorno del 20 o 30 en las decilas más ricas. ¿Qué es lo que pasaría con la renta básica? Pues que recibirían un 282% de su renta. O sea, la diferencia es de pagar un 2% de tu renta, prácticamente pagas muy poco y no recibes nada, A recibir 282 euros por cada 100 euros de renta propia, pues es muy importante. Es una diferencia importante. Ya veis que hasta el 70%, hasta la, la decida del 70%, las personas reciben y no pagan. Reciben una prestación neta entre el juego de prestaciones e impuestos, reciben y cuando se recibe, pues no se paga. Y en cambio, a partir del 70, en torno al 70, empieza a haber una aportación neta en IRPF. Eh, eh, en lo, en lo que nos dicen los análisis que se nos plantean es que el 80% sale ganando, el 80% en la barrita marrón es lo que hoy están pagando. Y la barreta en el siguiente gráfico, la barreta más clara es lo que recibiría. Y en casi todos los casos, hasta que estamos en el decir 8, 9 y 10, eh, se recibe eh, o se recibirá en el nuevo modelo mucho más de lo que se está recibiendo. ¿Cuáles son entonces los resultados de la reforma? Como digo, una reducción muy importante de las tasas de pobreza y de desigualdad. El 10% más pobre pasa de aportar el 2,1 de sus ingresos a recibir el 282% de sus ingresos. El 80% de la población sale ganando, teóricamente al menos, con el cambio, y el 70% recibe una aportación neta. El principal elemento que también hay que destacar de este esquema, sin cuestionarlo, es que esto se traduce en una reducción de la presión fiscal a las clases medias. Fundamentalmente, y entre otros, eh, aparte de reducir las tasas de pobreza y desigualdad, aquí lo que hay es una reducción de la presión fiscal a las clases medias muy importante. El 70% de la población con menos ingresos, lo que quiere decir las personas que están en el 40, en el 50, en el 60 hasta el 70, también las otras, obviamente, pero eh, hay un grupo que está en las clases medias que tiene unos ingresos, que ahora veremos qué tipo de ingresos son unos ingresos importantes, que no solamente salen beneficiados, es que dejan de pagar IRPF. Dejan de pagar IRPF en el sentido que la, la, el resultado neto sigue siendo positivo para ellos, la diferencia entre lo que pagan y lo que reciben es positivo. Entonces, no hacen una aportación para financiar el conjunto, o por lo menos la aportación es eh, negativa y es beneficiosa para ellos. desde ese punto de vista, se puede entender también la renta básica como una reducción de la presión fiscal neta. ¿Cuáles son algunos de los problemas que plantea este esquema? El primero es que este esquema, como la mayoría de los que se hacen España, se compara con una situación exante, con una situación actual en la que prácticamente no existe una renta garantizada. También es verdad que cuando se ha comparado con territorios como Guicuzco, en los que existe una renta garantizada los resultados cambian muy poco pero claro, este juego en el que decimos que la población más pobre, el 10% de la población más pobre aporta el 2,1 de sus ingresos cuando tiene en cuenta impuestos y prestaciones difícilmente tiene en cuenta el impacto de una renta garantizada si se simulara una renta básica con sus características frente a una renta garantizada... De hecho, eh, cuando, miramos los datos de Euskadi, cuando miramos los datos de Euskadi, tenemos que ser conscientes que el 10% más pobre de la población hoy recibe el 18% de sus ingresos de la RGI y el 33% de sus ingresos de las prestaciones de la Seguridad Social prácticamente el 50% de sus ingresos los recibe de los sistemas asistenciales, entre ellos la RG. En lo que pagan en IRPF y en cotizaciones sociales es muy poco porque apenas un 25% de sus ingresos son salariales y aparte de esos ingresos salariales tienen una tributación muy pequeña. Los cálculos que se pueden hacer a través de los datos que nos da la EPDS nos dice que en hoy el 10% más pobre recibe hoy en términos netos el 125% de sus ingresos. No paga el 2, recibe 125. Obviamente no recibe 282, como se nos dice que pasaría con la renta básica, pero desde luego esa, ese juego entre ex ante y ex post no creo, salvo que nos equivoquemos muchísimo en el análisis, pero no creo que se pueda plantear en, en, en cuando se compara una renta básica sobre una renta garantizada que funcione mínimamente bien, como puede funcionar bien la renta garantizada de Euskadi, Navarra, el sistema de prestaciones asistenciales de Francia, etcétera, etcétera. Puede funcionar bien sobre la situación de Madrid, sobre la situación de Cataluña o sobre la situación de Andalucía o sobre la situación de un país como el español, que donde no ha sido capaz en 40 años de desarrollar un ingreso mínimo vital. Pero cuando se compara a zonas de verdad, como con la de Euskadi, yo creo, salvo que si alguien nos ha demostrado lo contrario, que estamos en Ecuador, pero difícilmente se puede decir que en Euskadi, con 500 millones distribuidos al 10% más pobre, de la población se puede decir que hacen una aportación positiva teniendo en cuenta sus impuestos, sus cotizaciones y las prestaciones que reciben del 3%. En cualquier caso, también la reducción de la presión fiscal sobre las clases medias representa, a mi juicio, al menos ya una primera opción frente a otras opciones posibles. Eh, algún otro problema, a mi juicio hay un problema muy importante que es la cláusula de rescate. Eh, me explico. Eh, se nos dice que la distribución de ganadores, el 80% gana, sale ganando con el cambio y el 20%, el 20% más rico sale perdiendo con el cambio. Bueno, la distribución real no es exactamente esa, es el 51% de los hogares gana, el 19% pierde y el 29% también pierde. Lo que es que al 29% se le aplica lo que antes he planteado que es una cláusula de rescate o de estatus. Le dice, bueno, tú como antes ganabas más de lo que ahora estás ganando con la renta básica, la diferencia te la vamos a mantener. Eso viene de la idea de que ciertas prestaciones que están por encima de la renta básica se mantendría la parte que está por encima de la renta básica. Una vez introducida la renta básica, se mantendría una parte, la parte que está por encima de la renta básica de esa pensión, de ese subsidio por desempleo, de esa RGI, etcétera, etcétera, se mantiene. Claro, eso a nivel de hoja de cálculo, a nivel de diseño teórico puede tener sentido. A nivel de gestión, a nivel de realidad, quiere decir que obliga a mantener sin edie los actuales sistemas de prestaciones y de beneficios fiscales. Tendríamos que estar recalculando la RGI, tendríamos que estar recalculando las pensiones, tendríamos que mantener un sistema de subsidios para suplicantes, ¿no? que es como se denomina la RGI. Habría que mantener todo el sistema de cálculo, todo el sistema de asignación, eh, no solamente a las personas que de un día para otro pueden salir ganando o pueden salir perdiendo, sino a las personas que se incorporaran en el futuro a este sistema, porque si no saldrían perdiendo en relación o habría un grupo que saldría perdiendo en relación a la situación actual. Eh, de hecho, si la comparación se realiza sobre una situación exante con una RG convencional, una RG como la que puede existir en Euskadi o la que puede existir en Francia, no la que existe en el conjunto del Estado español, el porcentaje de perdedores compensados, como se denomina en ese, ese 29% sería mucho y creo que también hay que decir que esta idea de la cláusula de rescate, de status quo, es inusual, no es habitual. Yo no quiero decir que no haya ninguna otra propuesta de renta básica que la contemple, pero no es muy habitual en la literatura sobre la renta básica. Y creo que, hay que y, y esta cuestión, de, que para mí es la más importante en el debate, la de los ganadores y los perdedores, tiene, está o es muy dependiente de esta idea de la cláusula de rescate. Yo he hecho algunos cálculos, qué es lo que pasa cuando no aplicas esta cláusula de rescate, eh, si aplicas las cuantías actuales de la RGI con la cuantía que se nos plantea equivalente a la umbral de pobreza de Euskadi, que son 895 euros. Las barras más claritas recogen lo que sería la situación actual y las barras más oscuras lo que sería la nueva situación. Un adulto solo sale perdiendo, sale perdiendo, eh, también es importante señalar que los cálculos están hechos para personas que están percibiendo la prestación complementaria de vivienda y que no están pagando IRPF porque esas cantidades no hacen necesario, no obligan a pagar IRPF. Una persona adulta sola eh, sale perdiendo, eh, va a recibir menos dinero con la, con la renta básica, es un tipo ideal, un adulto solo, va a recibir menos dinero con la renta básica, que con la actual RGI. En el caso de las parejas, por el contrario, en casi todos, ya veis que las ganancias no son muy grandes, pero hay ganancias y ganan más con, con la situación ex post, con la renta básica, que con la actual, actual RGI. Y una pareja con dos hijos, debido a que la RGI tiene un diseño muy mal hecho para tener en cuenta las unidades de mayor tamaño, pues ganan más claramente. El debate aquí no es tanto si unos ganan mucho, otros ganan poco. A mi juicio el debate es que si no aplicas esta cláusula de rescate, hay algo... Eh, con una muestra, no una muestra, sino con, con, con un archivo con los 52.000 casos que recibe hoy la RGI. Si aplicamos este cambio, eh, un 50% de IRPC a los ingresos laborales, la desaparición de la prestación complementaria de vivienda, la desaparición del RGI y la aplicación de una renta básica en los términos que se nos plantea, 895 euros por persona, ¿qué es lo que pasa? Que el 26,7% de las personas que hoy están recibiendo el RGI saldrían perdiendo, no necesariamente mucho, pero saldrían perdiendo con el cambio y se tendrían que acoger a esta cláusula de rescate. Un 30% ganaría menos de un 20%, ganaría algo, pero tampoco una cantidad muy importante, y un, eh, un 43% ganaría más de un 20%. En general, el balance es positivo. A mí lo que me parece importante tener en cuenta es que si no se aplica esta cláusula de rescate, hay algunas de las personas más pobres de la sociedad que saldrían perdiendo. Y yo me parece que esto es un elemento importante a tener en cuenta y lo mismo ocurre, no voy a entrar en mucho detalle con este gráfico pero cuando lo que miramos es a las personas con salarios eh, medios eh, pues por irnos al caso más extremo, eh, una persona o los dos casos más extremos un adulto solo con unos ingresos de 30.000 euros sabiendo que no tiene derecho al RGI sabiendo cuál es el IRPF o calculando el IRPF que le toca con una deducción de vivienda estándar muy pequeña ni muy grande, un adulto solo con ingresos de 30.000 euros que sería cuando se puede decir que se empieza a entrar en algo parecido a la clase media en ese, en ese caso eh, saldría con un tipo aquí lo que medimos es el tipo efectivo saldría perdiendo porque pagaría un tipo más alto en cambio si vamos a las parejas con dos hijos, incluso en el caso de parejas con dos hijos que ingresan 70.000 euros 70.000 euros anuales Incluso en ese caso saldrían ganando. Vuelvo a decir, no se trata tanto de si 30.000, 40.000, si pareja, si adulto. Yo creo que lo que sí tiene sentido decir es que el balance de ganadores y perdedores es menos, eh, categórico, menos categóricamente positivo, mucho más matizado, salvo que vayas a aplicar esa cláusula de rescate, que a mi juicio es imposible de aplicar en la realidad y en la práctica, pero si vas a aplicar lo, el diseño convencional de IRPF, de cuantías, de escalas de equivalencia, etcétera, etcétera, ¿quién gana y quién pierde? Y la práctica totalidad de los estudios que, de este tipo de simulación que se hace, lo que nos dicen es que dependiendo con qué situación de partida te compares, y no es lo mismo compararte con la situación de partida de Euskadi que con la situación de partida de Cataluña o de Andalucía o de Madrid, dependiendo con qué situación de partida te compares, algunas personas de la parte más pobre de la sociedad pueden salir ganando desde el punto de vista económico. Es posible que puedan salir ganando perdiendo desde el punto de vista económico. Es posible que puedan salir ganando desde otros puntos de vista, de una tramitación más sencilla, menor estigmatización, más facilidad de acceso, etcétera desde el punto de vista estrictamente monetario, no siempre las personas más pobres salen ganando con, con este cambio. Yo creo que es un elemento que no creo que sea para echar abajo toda la propuesta de renta básica, pero sí que me parece que es un elemento que hay que tener en cuenta, como se decía en la introducción, para ver qué problemas puede generar este tipo de, de sistema. Eh, más allá de este balance de ganadores y perdedores, si sí, ya voy avanzando un poquito. La cuestión de la trampa de la pobreza. Eh, sus promotores nos dicen que, que la renta básica no genera trampa de la pobreza. ¿Qué es trampa de la pobreza? Eh, muy rápidamente, quiere decir que, que si normalmente o históricamente este tipo de prestaciones, las prestaciones garantizadas o las rentas mínimas o los subsidios están pensados que, que complementan hasta un nivel. Si tú tienes una cero euros de ingresos salariales y la prestación complementa hasta 1.000, si luego tienes 500 ingresos salariales, pues te van a dar 500, no 1.000. Lo cual quiere, quiere decir que si se aplica de esa manera, tus ingresos van a ser los mismos, trabajes mucho, trabajes poco, lo cual hace que muchas veces pues, la gente diga, pues yo si voy a cobrar lo mismo, voy a trabajar poco. Eso es lo que llamamos la trampa de la pobreza, es una imposición de 100% porque te quitan eh, de la prestación todo lo que has obtenido trabajando. ¿Cuáles son los problemas de este argumento? Bueno, el primero es que esa argumentación podría servir hace muchos años. La mayor parte de las rentas garantizadas europeas, y no hay que ir más que a Endaya, a ver cómo funciona el Revenis de Solidaridad de active, o, o muchas de las eh, propuestas de las realidades de las prestaciones europeas, y muchas, para empezar, la RGI desde hace más de 30 años, tienen mecanismos que hacen eh, posible prevenir en cierta manera o en, cierto, en cierta medida esa trampa. Hoy no hay muchas prestaciones que sean incompatibles con un salario. Desde luego ninguna renta garantizada que tenga ese nombre. Eh, desde luego puede tenerlo la renta mínima andaluza o las rentas de Italia, las rentas menos desarrolladas. La propuesta, por ejemplo, que hizo Podemos hace algunos años en el Parlamento era perfectamente compatible con los ingresos salariales. De hecho, que, no, que la renta básica no se reduzca cuando hay ingresos por trabajo no quiere decir que no exista un mecanismo muy similar a la renta básica. Obviamente la prestación se mantiene. Lo que se reduce son los ingresos en un 50%. Y ahora explicar un poquito cómo funciona ese mecanismo. Lo que quiero decir es que la trampa de la pobreza no depende ni de la condicionalidad, ni de la universalidad, ni de la individualización. La trampa de la pobreza, que es uno de los grandes beneficios de la renta básica, depende de que sea posible acumular el 100% de la prestación y el 100% de los ingresos. Cosa que en la, en la renta básica no ocurre. Acumulas el 100% de la prestación, pero el 50% de los ingresos. La, R, la renta básica puede tener, por tanto, más o menos o la misma trampa de la pobreza que una prestación selectiva una prestación condicionada. Y si analizamos un poquito la realidad de las prestaciones que existen en nuestro entorno, este gráfico no es que sea muy intuitivo ni muy fácil de entender, pero os lo explico rápidamente. Este gráfico lo que nos dice es para cinco tipos de prestaciones diferentes: la RGI, la propuesta de renta básica, la prestación de suficiencia de ingresos que presentó Podemos, la renta garantizada en navarra y el sistema francés. ¿Cuántos euros? 100 euros adicionales de ingresos salariales. Y si veis el dibujo de rojo de la renta básica, pues es plano porque es siempre un 46%. Antes he dicho un 50, pero es verdad que hay diferentes propuestas. Para el Cuspa se hizo un IRPF, se planteó un IRPF del 40, a veces ha solido plantar un IRPF del 49. La última propuesta plantea un IRPF del 46. Es plano, por cada 100 euros adicionales de ingresos salariales, tú pagas un 46% de, de ingresos de, de prestaciones, de, de impuesto de IRPF. En los demás casos, vemos. Que cambia porque lo que se quita es de la prestación, no del salario, pero el efecto es exactamente el mismo. Cada vez que creces en 100 euros tus ingresos, eh, se te aplica una tasa de imposición que, por ejemplo, en el caso de la RGI, hasta 300 es cero, en el caso de la perdón, de la renta garantizada Navarra, hasta 300 es cero, en el caso de la renta de la RGI, hasta 400 es cero. Incluso vemos, y voy un poquito más rápido, que. Estoy retrasando un poquito, pero vemos también que en el caso del sistema francés, en todos los tramos, hasta 2.000 euros, en todos los tramos la imposición, la trampa de la pobreza es menor en el sistema francés que en la renta básica que se nos plantea para España. Lo cual quiere decir que la trampa de la pobreza puede, según cómo se diseña la renta básica, puede ser menor que en algunas prestaciones, menor por ejemplo que la renta que propuso Podemos, pero puede haber rentas condicionadas, selectivas y que no son eh, universales que tienen menor trampa. Algunas otras cuestiones, y voy a un poquito más rápido. El impacto de la renta básica sobre el sistema de pensiones. Hay algunos autores también aquí en Euskadi que se han planteado qué impacto va a tener eh, esta forma de financiar la renta básica sobre el sistema de pensiones. ¿Merece la pena seguir cotizando a la Seguridad Social si las pensiones contributivas inferiores a la renta básica van a ser sustituidas por la renta básica? ¿Se mantendrían las cotizaciones? ¿Merece la pena seguir cotizando a la Seguridad Social si solo se va a percibir como pensión ¿La diferencia entre la renta básica y la pensión contributiva? ¿O se le va a aplicar una, a la pensión contributiva un IRPC del 50? Creo que hay la discusión de larga, habría que entrar en detalles, pero me parece que ver cómo va a la sociedad social es un debate que, no se ha, aunque sí se ha planteado, eh, no se ha planteado con suficiente detalle yo creo que es un, un debate importante que tiene que ver con el balance de perdedores y ganadores y con la forma de financiar la renta básica. La cuestión de la estigmatización, nos dicen, hombre, la renta básica, una de sus grandes ventajas es que elimina la estigmatización porque como la cobra todo el mundo, nadie se va a sentir estigmatizado por cobrarla. Yo creo que tiene mucho de, de creíble, mucho de posible este argumento, pero también me parece que es dudoso que no haya estigmatización alguna en una sociedad en la que una parte cobra la renta básica, porque la cobramos todos, trabaja el Paga IRPF, y otra parte, cobra de renta básica, no trabaja y no paga IRF, no paga impuestos. A margen incluso de que la segunda opción sea voluntaria. Y sobre todo si se tiene en cuenta la cuestión de los flujos migratorios y la cuestión de qué perfiles podrían estar más habitualmente cobrando renta básica, no trabajando y no pagando impuestos. Eh, decidir o anticipar que no va a haber ningún tipo de estigmatización me parece que es un argumento, yo creo que habría que hacer argumentos un poco más matizados. Probablemente la estigmatización sea diferente pero yo veo dudoso que no haya ningún tipo de estigma, ningún tipo de crítica social, ninguna percepción negativa a personas que no trabajen y no paguen IRPF por parte de quienes sí trabajan, sí pagan IRPF por mucho que también estén cobrando la renta básica. La cuestión de los controles administrativos y la intromisión en la intimidad personal. Yo creo que una de las principales ventajas de la renta básica se refiere sin duda a a la simplificación de los procesos administrativos y que tiene que ver con la universalidad, no hay que preguntar cuánto ganas, con la incondicionalidad, no hay que estar vigilando a la gente para saber qué hace, no hay que intrometerse en su vida privada, lo cual tiene que ver también con la individualización, no importa con quién vivas, ni con quién estás casado, ni con quién sales, creo que, que desde ese punto de vista la renta básica tiene ventajas importantes en cuanto a la normalización y en cuanto a, a, a reducir la intromisión. Pero creo que también es importante decir que no todos los controles van a, van a desaparecer. Los primero, los relacionados con la capacidad económica se trasladaría a la fiscalidad, lo cual me parece muy bien que se controle más la fiscalidad y menos a los perceptores de rentas mínimas, pero no desaparecerán. Y yo creo que cabe pensar que la cuestión de la residencia efectiva pasa a ser una cuestión de muy difícil gestión, especialmente si se tiene en cuenta la gestión de la Y antes ya me he referido al caso de Adasca caso de Alaska, además de tener un sistema de financiación muy diferente al que se propone para nuestra realidad, está diseñada solamente para personas con residencia legal y solamente para personas que pasan un número determinado mínimo de días en el territorio de Alaska. Y todo eso hay que controlarlo. Y todo eso eh, no facilita los controles administrativos. Eh, ¿Podríamos tener una renta básica todavía más generosa que la, la RGI, por ejemplo, en términos de extranjería, en términos de residencia? Lo dudo. Pero desde luego que no fuéramos a tener problemas de control administrativo, de la renta básica, de una renta básica incondicional y universal relacionados con la residencia efectiva y con la inmigración me parece, como diría después, que es un poco pensamiento mágico. pensar que todos los problemas se van a solucionar cuando generalmente lo que puede ocurrir es que se generen algunos nuevos que no preveíamos. También creo que la cuestión de las economías de escala, si se plantean prestaciones que no crecen igual o que tienen en cuenta quién vive en cada hogar, reduciría, eh, pondría otra vez a la palestra la cuestión de la unidad de convivencia, que ha sido tan polémica en el caso de la RGI, y desde luego, si se mantiene la cláusula de rescate, tenemos que mantener todos los dispositivos para la gestión de las actuales prestaciones, para la gestión, para el cálculo y para la atribución de las actuales prestaciones, lo cual, en términos de reducción de la carga administrativa, pues creo que no sería un avance. La cuestión de la libertad, eh, que yo creo que es uno de los principales argumentos a favor de la renta básica. Yo creo que una de las principales ventajas, he hablado de la simplificación, de la normalización, creo que también una de las principales ventajas de la renta básica radica en la posibilidad de rechazar empleos mal pagados y de dar a las personas una cierta libertad, bueno, hay mucha teoría más del ámbito de la filosofía política, sobre lo que se tiene por libertad republicana entendida como no dependencia hacia otros bueno, vamos a pensar que la renta básica sí garantizaría la posibilidad de no trabajar en ciertos trabajos y de tener una mayor libertad también creo que hay que decir que las cuantías de una renta básica financiable como la que se plantea la de 895 euros difícilmente permiten los niveles básicos de vida sobre todo a las personas solas con gastos de vivienda creo que esa libertad eh, estaría muy constreñida real de la prestación. Y por otra parte, creo que también hay que decir que la viabilidad económica de la propia renta básica depende, paradójicamente, de que muchas personas, que no demasiadas personas ejerzan esa libertad y de mantener los ingresos salariales y la consiguiente recaudación por el IRPF, ya que financiamos la renta básica a través del IRPF. La renta básica garantiza la libertad, pero tengamos cuidado que no demasiadas personas ejerzan la libertad de no trabajar, porque difícilmente podríamos mantener la financiación de la renta básica. Y en cuanto a la condicionalidad para el empleo, eh, bueno, es verdad que junto a la cuestión de la financiación es el principal temor que se plantea frente a la renta básica, la idea de que si la gente cobrara 900 euros nadie trabajaría, yo creo que si hay algo probado en relación a la renta básica universal es que no desincentiva el acceso al empleo de las personas beneficiarias. Yo creo que las revisiones más serias que se han hecho lo que nos dicen es que la renta básica no muestra impactos significativos ni negativos ni positivos, al menos en el caso de los hombres en relación a la disponibilidad para el empleo, la gente sigue queriendo trabajar y sigue yendo a trabajar, aunque los resultados son menos concluyentes en el caso de también es verdad que no han hecho experimentos con tasas de IRPF del 50%. No es lo mismo eh, recibir la renta básica y decidir si vas a trabajar o no vas a trabajar que recibir la renta básica que te cobren el 50% del salario en IRPF frente al 15%, por ejemplo, en la elección entre trabajar y no trabajar, sobre todo en el caso de las parejas, ¿eh? donde sabemos que ciertas prestaciones universales que ya existen, el segundo preceptor de ingresos el que tiene ingresos más bajos tiende a dejar el trabajo con más facilidad. Y creo que también es otro problema importante, pero creo que ahí es más filosófico, más, más conceptual. La cuestión de la incondicionalidad plantea también algunos desafíos en relación a las ideas de reciprocidad, de pacto social entre derechos y deberes, que yo no creo que sean el centro del debate, pero creo que tampoco se deben tomar a la ligera. Creo que suponen un cambio muy importante en la forma que tenemos de entender la, la solidaridad, los derechos y los deberes, eh, ...no creo que sea una razón para rechazar la renta básica, eh, la cuestión de la incondicionalidad... ...pero tampoco creo que sean cuestiones que se tengan que tomar a la ligera. Eh, Entonces, por Marca, término, tú, a... vai, marca tú yo ah, yo, vai, te iba a decir nada, eh, si puedes eso, si puedes llegar a las conclusiones... ...porque luego hay un par de temas que igual eh, queremos aclarar eh, antes del debate. Eh, pues, vale. Son las principales ventajas a mi juicio que son intrínsecas de la El incremento del poder de negociación de los trabajadores también siempre que el RU sea efectivamente accesible a ellos que no se les planteen restricciones relacionadas por ejemplo con la residencia y siempre que esos empleos no se puedan deslocalizar no se puedan llevar fuera o traer a personas que pudieran no estar cubiertas con la renta básica pero yo creo que un elemento importante es el incremento después de la negociación el menor coste administrativo la mayor facilidad de gestión la mayor normalización y sobre todo uno de los fundamentales a mi juicio beneficios es que puede responder mucho más adecuadamente a las condiciones cambiantes de la vida de las personas. Tú vas a tener una prestación económica, salvo que le apliquemos esa cláusula de rescate, no depende de las condiciones cambiantes de tu vida y creo que eso da una seguridad, da una tranquilidad a todo el mundo que es muy importante. Menor intromisión en la vida privada de las personas, creo que también es un elemento, una ventaja muy importante, especialmente si se aplica una versión estricta de individualización, y también desvinculación de cualquier idea de merecimiento, que es una idea que tenemos muy metida en la gestión de las rentas mínimas y las rentas garantizadas. Yo creo que desvincular la idea de quién se lo merece a la idea de que hay que conceder una prestación incondicional me parece que es un avance importante. Eh, lo que decía, beneficios ligados a una mayor seguridad respecto a la percepción de la prestación y también es evidente que habría mayor cobertura, llevaría más gente a personas que no están cubiertas y menor eh, non-take-up, que es el número de personas que aún teniendo derecho o aún teniendo necesidad, que no es lo mismo, eh, acceder a la prestación. Eh, ya termino. ¿Cuáles son los problemas y desventajas? Pues, para mí, fundamentalmente, es la idea que la renta básica, eh, en algunos textos que he leído, se habla de una solución tan sencilla como revolucionaria. Eh, yo no creo que sea ni tan sencilla ni tan revolucionaria. Creo que es una propuesta que hay que tener muy en cuenta, que tiene muchas cosas muy interesantes, pero creo que tiene también muchísimos problemas de aplicación. Y desde luego, no es sencilla. Es todo lo contrario. Es una idea muy compleja si se piensa en aplicar. Si se piensa en diseñar en términos teóricos, incluso en términos cuantitativos, pero si se empiezan a aplicar en la realidad de la vida de la gente, no es tan sencilla, e intento demostrar que no es tan sencilla, y a veces, pues quizá, no sea tan revolucionaria. ¿Qué es lo que pasa, a mi juicio, muchas veces en la forma de argumentar? Primero, que la renta básica responde a dos objetivos que no son necesariamente coincidentes. Una cosa es la erradicación de la pobreza y de la desigualdad, y otra cosa es la garantía de la libertad y no, no van necesariamente de la mano. Y a veces, en los discursos hoy, en la introducción, hemos hablado sobre todo de pobreza de desigualdad. Se ha hecho alguna alusión a la libertad, pero no son necesariamente coincidentes. Y es difícil, quizás no sea posible, responder al mismo tiempo a las dos ideas. Creo que también se plantea siempre como indisoluble la idea de incondicionalidad, universalidad e individualización. Cuando podríamos tener rentas más incondicionales, pero selectivas, o más condicionadas pero universales, o sea, el juego entre incondicionalidad, universalidad e individualización no tiene por qué ser siempre, eh, puede haber más asimetría y, y puede haber además eh, entre 0 y 100 puede haber una graduación que muchas veces no se plantea, creo que hay también una confusión entre lo que son las ventajas intrínsecas de la renta básica, las que son propias y las que podría tener cualquier otro modelo, Creo que hay una tendencia a magnificar las ventajas y a minimizar los inconvenientes. A veces la, la renta básica se plantea como un tótem sagrado y, y unos mantras que, que se repiten sin que estén suficientemente probados. A veces creo incluso que hay una tendencia al pensamiento mágico de decir: no había problemas de ningún tipo, había otros problemas, mejores o peores, pero había otros problemas. Creo que también a veces hay una especie de resistencia a entender que las políticas públicas son equilibrios, son dilemas. Son compromisos entre distintos eh, objetivos legítimos, pero contrapuestos, a más cuantía, más presión fiscal. Hay que elegir entre cuantía alta o presión fiscal alta. A, a, a más cuantía, más libertad. Eh, a, a más cuantía, más problemas para que toda la población residente, eh, para limitar el acceso de personas de fuera, siempre hay equilibrios que hay que mantener, y a veces tengo la impresión, cuando hoy están los defensores de la renta básica, que solo hay beneficios y que no hay dilemas, que no hay problemas. Y termino diciendo que otro de los elementos que a mi juicio es una desventaja es plantear la renta básica como antítesis, eh, literalmente como lo contrario de las rentas mínimas y garantizadas. Nos hablan de asignaciones económicas públicas, con un nombre muy, muy bonito, frente a subsidios para suplicantes. Y yo creo que, y termino ya, creo que la única forma de avanzar hacia una renta básica, eh, hacia la mejora, sistema de protección social que tenemos hoy en Suhari y no voy a entrar ahí pero es avanzar hacia una mayor incondicionalidad una mayor universalidad una mayor individualidad y individualización de las rentas de garantía de ingresos que tenemos hoy en IMV por muy mal diseñado que esté y muy diferente que sea de la renta de garantía de ingresos etcétera eh, creo que no se ha seguido ese camino se ha seguido más bien un camino de enfrentamiento de antítesis Creo que la única forma de tener un modelo de protección social más eficaz, más justo, más eficiente, es justamente ese. avanzar, no hacia una renta básica incondicional, universal individual, sino hacia una mayor y una mayor individualización de los actuales sistemas de protección económica. Nada más. Es que le casco. Vale, bueno, yo soy a mí Esquerra, es que le casco por… Bueno, pues por una explicación tan, tan completa. Bueno, yo creo que nos ha dado a todas y a todos mucho tiempo para, no mucho material, ¿no? para procesar y para pensar. Eh, sí que, bueno, comentaros, como os he dicho en el chat, que os haremos llegar la presentación de Joseba, ¿vale? Para que la podáis estudiar con más calma y a partir de mañana. Y sí que, Joseba, pedirte igual, antes de que pasemos al tema, ya a, las, a los grupos de debate, hay igual algunas cuestiones que han... Digamos que han salido en el chat. Bueno, por un lado, el tema de, del balance de perdedores y ganadores ¿no? que, que comentabas, que bueno, como ya comentan algunas compañeras, pues el tema de ¿no? perdedores, entre comillas, por el tema de perdedores, digamos, en el ámbito económico, ¿no? Pero ahí entra el dilema, ¿no? Con el, digamos, el reparto justo de la riqueza, ¿no? El, ese, entre comillas, perdedores. Y sí que hay un par de conceptos que yo creo que igual estaría bien aclararlos. Uno era el tema de, de la tarifa plana de la IRPF del 50% y otra era el, la cláusula de rescate, que yo creo que igual son cosas que igual no hemos oído mucho y entonces no sé si las puedes aclarar así brevemente para que luego en el debate también las podamos tener en cuenta. Eh, la tarifa plana es una idea bastante sencilla. Hoy el IRPF puede extender para, para las personas con ingresos, desde algunos ingresos que no, al no, no tener la necesidad de la declaración, no, no pagaban IRPF y se va incrementando poco a poco hasta tasas marginales de hasta 45. Pero la media, la media, el tipo de efectivo medio la media de la memoria y teniendo en cuenta los tipos que se aplican y las deducciones que se aplican, andará a de memoria en torno del 18%. Algunas personas pagan menos, algunas personas pagan más, pero vamos a pensar por, por dar una cifra. Que el tipo de efectivo medio de IRPF está en el 18%, el 18% de los ingresos, de las rentas eh, básicamente de trabajo, pero también de otros tipos. Entonces, tenemos un tipo de IRPF que es el que es, por cierto, mucho más bajo que el que existe en otros países de tipo efectivo medio, cuando tenemos en cuenta los tipos que se nos aplican, las deducciones que se nos, hacen, se nos hacen y las deducciones, las efectivo, etc. Lo que se plantea es eliminar todo ese sistema y para financiar, para financiar. De la renta básica poner un tipo único para todo el mundo, independientemente de cuáles sean sus libros, que suele variar en función de las propuestas que se hagan. En IPUFA eh, se plantó en el entorno del 40, en las últimas propuestas en el 46. No es tanto si es el 40, si es el 46, si es el 50, es que sube eh, y se plantea. Bueno, y que, quiero decir que tampoco es la única propuesta de financiación. Hay propuestas de financiación de renta básica que no se plantean con una tarifa única de IRPF. La de se plantea con un fondo que viene del petróleo. Mientras no tengamos aquí petróleo ni diamantes, pues probablemente eh, una de las propuestas más habituales es una tarifa mayor de IRPF que ronda el 50%. Y la cláusula de rescate lo que quiere decir es que, eh, dado que algunas personas hoy, por ejemplo, pueden acumular RGI, pueden acumular AES, pueden acumular prestación complementaria de vivienda, Pueden acumular becas, pueden acumular una serie de prestaciones económicas que podrían, ser más grandes, que podrían ser más grandes que esa renta básica universal, que parte de la idea de que todas las rentas, eh, todos los subsidios asistenciales, eh, prestaciones no contributivas, etcétera, etcétera, desaparecen. ¿Qué se plantea? Bueno, hasta el 80% a todas las personas que tienen ingresos inferiores al, al, al. 80% de la media, digamos. 80 más pobres, la población le compensaría. Si saliera perdiendo, le pagaríamos esa diferencia. Entonces, las prestaciones que superan la renta básica, en la parte que superan la renta básica, se mantendrían. Eh, lo cual quiere decir que tienes que recalcular de nuevo lo que una persona tenía derecho o tendría derecho de aquí a 10 años o de aquí a 20 años para mantener a esa persona sin que pierda. Lo cual probablemente a, a 20 años vista pues, pudo que fuera posible. Eh, la cláusula de rescate se plantea de esa manera hay personas que no perderían pero se les compensaría para que no perdieran no para que salieran ganando se les compensaría para que no perdieran eh, muchos de ellos serían pensionistas pero también podrían ser como hemos visto personas que cobran renta para que no salgan perdiendo con la renta básica se tendría que establecer un sistema extraordinario de compensación a mi juicio ese es uno de los principales handicaps que tiene la renta básica desde el punto de vista conceptual, porque implica mantener los, eh, la, las formas de cálculo, los requisitos de acceso, la intromisión de la vida privada, todo, todo. O sea, se supone mantener las actuales sistemas de, de cálculo y de atribución, exige una finalidad adicional, además, muy importante, si no más de 15.000 millones de euros. Implica eh, que si no tienes la capacidad de mantener un sistema paralelo de mantenimiento de los subsidios que querías hacer desaparecer, una parte relativamente importante de la población más pobre podría salir perdiendo. Desde luego, saldría poco o nada. Vale, osendo es que digas se va por, por las aclaraciones. Bueno, veo aquí que hay bastantes comentarios en el chat. Eh, sí que, bueno, ahora como vamos a pasar a los, a los grupos pequeños, ¿vale? ahí tenemos oportunidad un poco de compartir, eh, bueno de debatir un poco... Pues, pues, bueno, todo lo que nos ha comentado Joseba y demás. Eh, sí que va, hemos preparado, digamos, tres preguntas, ¿no?, que, que, bueno, nos pueden servir como punto de partida para, para pues, o para ver, ¿no?, eh, ¿cuál, sería, cuál sería el efecto de esta, de esta renta básica en la sociedad. Entonces, el objetivo es que vamos a hacer cinco grupos diferentes y que cada grupo, pues, empiece por una pregunta diferente para que luego, cuando pongamos en el común, pues, todas, eh, pues, ¿no?, cada grupo haya estudiado, ¿no?, digamos, un, una perspectiva diferente y así podamos tener un pues, bueno, unas conclusiones más, más ricas ¿no? y más completas. Entonces, eh, bueno, os voy a pasar simplemente a los grupos, ¿vale? El, porque, bueno, yo creo que es más sencillo, antes de deciros las tres preguntas, lanzarlas y que se nos queden ahí un poco en medio. Eh, os, os mando directamente a los grupos, ¿vale? Haremos grupos de, de unas ocho o nueve personas y así en cada una de ellas tendremos a una persona de coordinadora, digamos, un poco, que está así un poco de referencia por si tenéis algún problema de conexión y demás. Yo también estaré al loro por si, por si hay temas de conexión. Y ahí os, eh, os comentaremos un poco pues, por qué pregunta podemos empezar así como base para ir un poco pues, discutiendo todos estos temas que, que ha ido comentando y se va. ¿no? Eh, ante todo, sí comentaros que, que, bueno, eso, que, que nosotros creemos que lo, desde luego todo, todo, toda aportación enriquece el debate y no, no tiene por qué ser necesariamente una opinión fundada y, y demás, sino bueno, también las dudas, ¿no? las las cuestiones que igual vemos en el día a día y que nos surgen más, más preguntas pues también creemos que son muy muy enriquecedoras para el debate y por eso nos, os animamos a pues eso, a compartir eh, todos estos temas vale entonces bueno eh, luego pues eso eh, ahí también pues el tema de lo que habéis comentado en el chat vale pues también lo podéis compartir en, en los grupos pequeños y así ver a ver cómo dar cómo la solución no a estas cuestiones a estas conclusiones que os ha planteado yo se va entonces os voy a mandar a los grupos vale tendremos unos 20 minutos para, para trabajar las pregun bueno, la pregunta vale o, o las preguntas, en caso de que nos quedemos una pregunta ya esté más o menos respondida, pues podemos pasar a la siguiente, ¿vale? Eh, entonces, os voy a mandar a los grupos. Tenemos unos 20 minutos. Y luego volveremos al grupo general, ¿vale? Para que podamos realizar una, pues, bueno, una pequeña conclusión, ¿no? Decir un poco las claves de lo que ha salido en cada grupo. Entonces, para eso, pues, os animo a que en cada grupo, elijáis a una persona, pues, es un poco que, que, bueno, que pueda tomar un poco la palabra luego para explicar lo que se ha trabajado en, en el grupo pequeño, ¿vale? Y yo creo que ahora también es tan interesante, ¿no?, pues ver un poco las claves de lo que se ha hablado en otros grupos y no me gustaría quitarle tiempo a eso también, ¿no?, para... porque yo creo que habéis hablado de cosas muy, muy, muy diferentes, ¿no?, y, y todas muy importantes, entonces yo creo que sí que es interesante, pues eso, que tengamos ahora la oportunidad de... pues eso, de que en cada grupo, ¿no?, se... se hable, o sea, que nos hagáis un poco las conclusiones, ¿no?, de lo que habéis, de lo que habéis hablado, así, algunas claves, no, pues no muy extenso porque no tengo mucho tiempo, pero bueno, como máximo, pues eso, tres, cuatro minutos en los que pues alguna portavoz de cada grupo nos cuente un poco pues, las claves que habéis comentado, también los retos que podéis ver en el, al futuro, ¿no? También para que vayamos reflexionando un poco sobre eso. Entonces, bueno, eh, veo que, bueno, falta un gente, pero bueno, imagino que se irá uniendo poco a poco, yo creo que estamos eh, ya muchas. Eh, así que, bueno, vamos a ir eh, por grupos, el, el mismo orden de, de bueno, el grupo 1, grupo 2. Entonces... En el grupo 1, bueno, si no me equivoco, habéis estado hablando un poco de la eficacia, ¿no? de la renta básica para conseguir erradicar la pobreza, disminuir la desigualdad y abordar la escasez de trabajo del futuro. Esto como línea de base, pero bueno, luego imagino que habéis ido evolucionando un poco. Vale, pues me toca a mí ser la portavoz, muy a mi pesar, porque han intervenido mucho y muy interesante las mujeres del grupo en el que he participado, entonces espero expresar todas las eh, visiones de forma concisa en estos tres minutitos. Creo que más o menos todas eh, teníamos una posición o de defensora de la renta básica eh, y de apoyo a la iniciativa legislativa popular que se va a presentar este jueves, o por lo menos deseosa de entender eh, lo que puede suponer este mecanismo, sí que surgían eh, inquietudes que se verbalizaban abiertamente como la posibilidad de la renta básica de ser una herramienta para luchar contra la desigualdad por el tema de eh, la estigmatización y de la cuestión cultural y también por las múltiples facetas que puede abordar eh, eh, la desigualdad, eh, pero también eh, una eh, visibilización de la libertad de cada persona de hacer con su vida eh, lo que quiera Versus eh, el hecho de que esta eh, libertad no se genere simplemente en el ámbito privado del deseo propio, sino también de la socialización y de eh, lo comunitario. Eh, esto sobre todo vinculado, como no, éramos mujeres y rápidamente el debate derivó a cómo esto afectará a la mujer. Eh, tanto por la cuestión de la desigualdad como al abordar el tema de la eficacia de la renta básica para eh, luchar contra la escasez de, del trabajo y, y las cuestiones y retos planteados por el trabajo en estos tiempos. Entonces, aquí sí que había eh, bastante debate, que creo que será muy interesante abordar en la siguiente píldora de debate, porque, claro, siempre va a haber posiciones encontradas en eh, la cuestión de la mujer como cuidadora y de el, la, eh, el, el, el, la compartimentación que puede tener la renta básica en el, el trabajo de la mujer como cuidadora, pero también el potencial que existe para que estos empleos tan necesarios pues tengan una mayor remuneración y una mayor visibilización. Eh, pero aquí surgió muchísima polémica en los escasos minutos que hablamos, por lo tanto creo que es muy relevante que exista una, un debate específico solo sobre este tema. Y también una cuestión que surge y que creo que es importante que al final de alguna forma se comente digamos la teoría económica que puede decir al respecto es en re, con el trabajo, la cuestión ¿me escucháis bien? Y con esto sí. de la presión de los salarios a la baja y lo que la renta básica puede suponer, por una parte, para que cada persona pueda un poco elegir el trabajo que quiera, reducirse las horas, pero también la posibilidad de que el empleador considere que ya existe ese componente eh, de la renta básica como parte de lo que el trabajador o trabajadora percibe y tiendan a reducirse eh, los salarios a la baja. Y bueno, pues aquí la necesidad de seguir trabajando también en lo que institucionalmente se ha logrado eh, respecto a los derechos eh, conseguidos y el papel de lo social y de lo público para complementar todo ese tipo de cuestiones. Pero sobre todo existía la duda de si realmente la renta básica puede eh, llevar a los salarios a, a la baja. Y, y bueno, con esto resumo lo que se ha comentado. No he dicho que se ha consensuado, pero sí comentado por las participantes. Perfecto, Laura, es que ricasco. Eh, bueno, sí, eso se me ocurre también hilarlo con el, los próximos debates, ¿no? lo que comentabas, el próximo debate que será un poco, pues eso, hablaremos del, del enfoque feminista, ¿no? de la renta básica, los pros y los contras de, pues, de las consecuencias que tiene ¿no? en, en el trabajo, en, to en todos los tipos de trabajos, ¿no? etcétera. Eh, pues bueno, esto lo comentaremos en la próxima que de, también lo tenemos recogido para entonces y también el tema de los salarios, yo creo que es un tema muy interesante que puede salir a colación en el último debate ¿no? que va a tratar sobre el empleo y el trabajo entonces yo creo que esto es una pregunta que también nos guardamos en la recámara para, para la última sesión, ¿vale? para darle un poco más de unas cuantas vueltas más o son dos, que ricasco pues bueno, el, el grupo 2 eh, bueno, creo que Carlos si no me equivoco estabas tú ahí coordinando también teníais eh, la, misma, la misma pregunta así de base. No sé si, si habéis hablado de otros temas, así un poco las conclusiones que habéis sacado. Bueno, me has puesto en un grupo con los expertos del tema. O sea que ha <risa> sido así, así un grupo donde había gente muy, muy, muy potente. Han que... sido aleatorios, ¿eh? Los grupos han sido aleatorios. menos bueno, las tocar. personas de economistas que estáis... <risa> Entonces, teníamos gente que, que tiene mucha experiencia en, en el tema de la renta básica y que les, les vemos habitualmente en esto. Y, obviamente, pues, eh, la opinión, lógicamente, es favorable a la renta básica. Eh, pensamos que, que eh, desde el punto de vista de la justicia, eh, la renta básica es justa, eh, la redistribución de la riqueza es algo necesario, eh, queremos una sociedad en la cual todo el mundo pueda tener... ...su sitio y que sea solidaria, entonces eh, esto es una cosa que tiene que ver con ello. Incluso, aunque pues, esto suponga unos costos de, del 8 o del 7% del de PIB eh, en el caso de, de Euskadi. Eh, pues es movilizar muchas cantidades, pero bueno, consideramos que a cambio de eso conseguimos una sociedad... ...que dé oportunidades a todos. Eh, de punto de vista del trabajo, claro, hay, hay trabajos eh, no remunerados, entonces... Eh, la Renta Básica, de alguna forma, hace justicia con la cantidad de, de trabajos, de, de cuidados, de, de cuidado de niños, de, de, de cantidad de cosas que se hacen y nos están, nos están considerando empleos. Entonces, es una forma también de, de llevar eso a un nivel que permita eh, que la gente pues tenga una autonomía eh, haciendo esas cosas. Respecto de la, de la eficacia, pues sí, creemos que, que puede ser eficaz. De todas formas, ha salido el debate también de que, pues, junto a la posibilidad de que la renta básica pues, sea eficaz en erradicar la pobreza, por otra parte, es necesaria. Y lo están planteando también gente que está en las antípodas de, de lo que estábamos comentando hasta ahora. Pues, incluso el Foro de Davos ha estado hablando muy a favor de, de que, que, claro, en el futuro igual no hay empleos, no hay trabajo, ...para la gente y de algo, de algo tenemos que hacer con las masas de población. Entonces, incluso se puede hablar de escenarios distópicos... ...en los cuales la renta básica se reparta a la gente... ...pero eso no te aumente la libertad. Entonces, eh, ni tampoco realmente eh, cambie la distribución de la riqueza... ...porque la riqueza seguirá estando en los sitios... ...y el resto de la gente estará en, de alguna forma ahí metidos. De esta forma, la renta básica en la que creemos los que estábamos en el grupo... Pues, bueno, ...más en la línea de lo que dice la OIT que es un trabajo pues, alineado con o sea, es una renta básica alineada con una sociedad eh, eh, lejos del, del neoliberalismo. O sea, no estamos pensando que la renta básica se reciba para que cada uno luego se pague todo, la seguridad social, el, el, el, la, la salud, la educación, sino que el, el, Estado, el Estado tiene que continuar y la renta básica sirve para eso. Y, bueno, pues eh, se considera que es... Que es que, que es un sistema que, como decía al final uno de los participantes, eh, es, eh, tenemos que hacerlo y igual no es el sistema más eficaz, eso hay mucho que hablar, pero que ojalá estuviéramos en el punto de hablar de, del cómo, del cómo se introduce la renta basilla. Porque si llegamos a ese punto, quiere decir que lo anterior ya se ha aceptado y sería una gozada que empezáramos el debate a ver, eh, pues eso cómo hacemos eh, y cómo avanzamos en este tema. Y comentario también de que bueno, pues, eh, nosotros sí tenemos el debate aquí en la mesa, pero que la sociedad todavía no lo tiene, aunque cada vez se oyen más cosas, es muy importante y, y en ese sentido la ILP que se ha lanzado es útil, sobre todo para provocar el debate en, en la sociedad vasca y, y difundir el mensaje y que la gente empiece a pensar en esta opción. Estupendo Carlos. Bueno, muchas claves también nos las apuntamos y las preguntas que van surgiendo, pues es a ver si les vamos dando dando respuestas. Es que ricasco. Eh, vale, pues estupendo. El tercer grupo, eh, bueno, que estabas ahí un poco chara al frente, que bueno, también os he oído ahí debatir, debatir mucho. Eh, tenéis, digamos, la primera pregunta así como referencia sobre la eficiencia, ¿no? Uh -huh. Un poco también comparado a, comparando la renta básica con la, con la RGI actual. Eh, bueno, cuéntanos un poco si quieres. Eh, bueno, en principio lo que se ha comentado, eh, bueno, no hemos llegado a, a muchas conclusiones, ¿no? Hemos estado más hablando de, de dudas que teníamos, pero bueno, una de las cosas que es, en las que creo que estábamos de acuerdo es que la, la renta básica es un derecho y que eh, un derecho para todas las personas. Y que, y que el asumir la renta básica como un derecho pues que eh, va a, a resultar de gran transformación eh, para toda la sociedad. ¿no? Va a producir un cambio bastante radical en, lo, en, en, en la sociedad. Eh, entonces eh, eh, se diferenciaba, o sea, que no es lo mismo la renta básica que la, la, la RGI, ¿no? que son cosas y conceptos totalmente diferentes. Y, y bueno, no nos ha quedado, lo que no hemos llegado a, a ninguna conclusión es si eh, eh, deberíamos eh, partir eh, de la RGI y avanzar a, a, a partir de ella o cambiar radicalmente a, a, a la renta básica. Eh, porque mmm, sí que varios estábamos de acuerdo en partir de la RGI, en el sentido de que, bueno, es una herramienta de redistribución, no es como la renta básica, que es un derecho, sino que es como una herramienta, podríamos decir, eh, y a partir de esa, de esa herramienta, de esa RGI, tendríamos que ir eh, eliminando las condiciones que, que son necesarias para acceder a ella, pero que a la vez de quitar esas condiciones, pues nos planteábamos la idea de, bueno, pues necesitaríamos también hacer una reforma en, en, en la parte fiscal no para, para ir adecuando, cosa que es, es complicado y entonces igual pues la otra propuesta, la de eh, descartar la RGI e implantar una renta básica desde el principio, pues sería la adecuada. Ahí no hemos llegado a, a una conclusión, o sea, tenían, tenemos dudas, ¿no? Eh, y luego dudas En cuanto al 50% del que se está hablando mmm, en, el RIEP, en el IRPF, eh, que era mmm, plano, o sea, para todo el mundo, entonces nos surgían dudas si al, al utilizarlo de esa forma eh, se pierde el carácter redistributivo que tiene el IRPF, ¿no? entonces si no se podría hacer pues eh, manteniendo ese carácter redistributivo y por qué solamente se utiliza el IRPF como forma de financiación de la renta básica y no se utilizan otras fuentes de financiación, ¿no? o sea, estaba hablando pues del patrimonio o de otras, de otras formas de, para poder recaudar lo suficiente para poder mantener la, para poder mantener la, la renta básica. Y, y yo creo que lo que más... Eh, al, Hemos tenido muchas dudas y hemos debatido mucho, pero lo que yo creo que eh, ha, se ha comprobado en, en el grupo, que todos los que hemos participado, es eh, la, la neces, o sea, l, el convencimiento de que la, la renta básica eh, es un derecho y que todas las personas eh, tienen derecho a tener una vida digna y, y, y a, a llevar a cabo su, sus... Eh, eh, proyectos de vida de una forma digna. Eso es lo que, eh, lo que hemos podido hablar en nuestro grupo. Estupendo, Charos, es que ricasco. Muy buen. Yo creo que lo has asumido muy bien. Eh, también comentaros el tema de la financiación, ¿no? que decíais, eh, tendremos el, la tercera sesión del, del ciclo de debates, estará exclusivamente dedicada al tema de la financiación, ¿vale? Así que también recogeremos esta, esta pregunta ¿no? sobre las diferentes alternativas para que la podamos tena, tener en cuenta en esta, en esta próxima sesión, ¿vale? Eh, en el grupo 4 estabais, bueno, estabais Javier, eh, Joseba, varias compañeras, compañeros eh, y teníais un poco la misma pregunta como base. No sé si quien nos hace un poco las conclusiones o un poco las claves de lo que habéis ido eh, comentando. No os veo, no sé si Iñaki estás hablando, pero estás silenciado. No, decía que al empezar eh, no sabíamos eh, qué pregunta teníamos, porque no, no sabía nada por ningún lado y bueno, hemos debatido eh, abiertamente. Sí, no, no te preocupes, ¿eh? la pregunta es solo como una base, pero estupendo que hayáis ya, sido... Ya. Ha sido… Ha sido un debate de interés. Yo lo he dividido en, en dos partes, son cuatro, cuatro temas los que eh, han salido. ¿eh? Hay eh, dos temas en los que ha habido confrontación y dos temas en los que yo creo que hay acuerdo y bueno, pues hemos profundizado un poco más. Los dos temas de confrontación han sido los siguientes. El primero es si el enfoque que le ha dado Joseba, a, la, a, la, a su intervención, eh, que es una intervención crítica en la letra pequeña eh, de la renta básica incondicional eh, y que, por lo tanto, lo que le obliga es a que la renta básica incondicional y quienes la defendemos nos enfrentemos no a la renta básica, sino a cómo llevarlo a la realidad la renta básica y qué problemas se pueden derivar de ese llevarlo a la realidad. Y él ha planteado eh, muchos temas en los que la renta básica se confrontaría a diferencias importantes, a diferencias a dificultades, o por el contrario, esta era la posición que ha defendido Joseba en la intervención, y eh, la posición contraria. Eh, ha criticado esa forma de entrarle al debate de la renta básica porque le coloca en una situación eh, mala. Y se decía, es perverso ese ángulo. ¿Por qué? Porque la renta básica, eh, en el fondo, es una recién llegada que no eh, existe en ningún sitio como política económica y si tú le obligas a que entre en el lugar de las mayores dificultades a poder plantear eh, sus eh, puntos fuertes, eh, se encuentra en una enorme inferioridad de condiciones. Eso no significaba que no aspiremos a que la renta básica pueda llegar hasta ahí. Y se ponía el ejemplo de que en políticas eh, tan manidas dentro de, de, de los subsidios como, por ejemplo, el ingreso mínimo vital, pues hemos visto la incapacidad de un gobierno de eh, hacer un buen diseño de esa política o también la, la renta de garantía de ingresos. ¿no? Bueno, entonces este es un, un tema en el que no había eh, acuerdo, pero bueno, eh, han salido las, las dos posiciones. Y el otro tema en el que no había acuerdo es el de eh, si... Eh, a través de la renta de garantía de ingresos podemos llegar a la renta básica incondicional, que es la posición que defiende Joseba, mejorando, dice, no es una eh, antítesis de la renta básica incondicional, ha dicho en su, en su intervención, sino eh, tú te puedes plantear en qué medida la renta de garantía de ingresos podría llegar, a la incondicionalidad, la universalidad, etc. ¿no? Y esa sería una vía más fácil. La otra posición estaba totalmente en contra. La renta de garantía de ingresos para la otra posición ha fracasado porque con 30 años de historia eh, se ha demostrado que no ha sido capaz de combatir la pobreza para erradicarla. La ha combatido eh, de una forma muy, muy insuficiente y se ponía un ejemplo es decir es como cuando eh, te tienen que cambiar el eh, sistema operativo de tu ordenador o el y entonces te dicen mira no le podemos hacer ya más cambios compra ¿eh? un eh, hay ocasiones en que con las políticas sociales eh, el paradigma que te plantea una nueva política social basada en la renta básica incondicional se manifiesta absolutamente contradictorio con echar mano del viejo paradigma e ir mejorando, porque eh, no, no es posible eso y la cabeza de la gente funciona en términos de lo que era la renta de garantía, etc. Entonces, esta también era una diferencia gorda. ¿no? Los dos problemas en los que sí hemos avanzado, el problema de la financiación, se aceptaba, eh, que las pegas que ha planteado Joseba algunas de ellas, son ciertas. ¿eh? Y es porque eh, la Asociación de Renta Básica, que es quien más ha progresado en, en, en, en sus modelos de microsimulación, etc., está todavía en el territorio de demostrar la viabilidad de la renta básica incondicional a través del de manejo del IRP. Y eso te ata las manos porque te genera un problema que decía yo, Joseba y que tiene razón, que es eh, a las clases medias resulta que eh, no, les, eh, no, no somos eh, progresivos en, en la aplicación de... Está, está. Y eso nos obliga, a, nos obliga a que tengamos que poner parches como el de eh, mantener el statu quo de de una forma determinada. Entonces, es totalmente necesario que se pase a trabajar con distintas eh, escalas, o sea, en lugar de un eh, solo IRPF, un, una escala de IRPF eh, tres o cuatro lo que sea, para que puedas entrar en una parte de ese 80% y luego con otros impuestos, impuestos eh, sobre grandes fortunas, impuestos ecológicos, etc. Y el último tema era el de las pensiones. Decía Joseba, y tenía razón, que con las pensiones eh, podemos tener una pega y es que si las pensiones contributivas y no contributivas hasta el nivel de la renta básica, por ejemplo, 900 euros, eh, te va a dar lo mismo haber contribuido que no haber contribuido, resulta que vas eh, en contra de... las cotizaciones a la seguridad social que hoy sostienen el modelo que tenemos. Entonces, eso es verdad. Pero además es verdad por una cuestión de principio que se decía y es que las pensiones no contributivas son distintas a las contributivas en la medida que las contributivas deben de parecerse a los salarios. Tienen que tener el carácter de salario diferido y, por lo tanto, no tienen que ser absorbidas en la renta básica incondicional, sino se suman como el salario y luego eh, se impone el porcentaje que sea y entonces esto va a hacer más caras eh, las, vamos, la, la financiación, pero es totalmente necesario. Esos han sido los temas. Estupendo, Jackie. Bueno, muy buen, muy buen resumen. Es que recasco casco por compartirnos eso, tanto las cosas que, en las que no. Estáis de acuerdo y en las que no, y eh, pues en las que sí estabais y en las que no. Yo creo que es muy interesante también ver ambos perfiles y, y bueno, también pues recogemos todas estas dudas ¿no? que han ido saliendo para las próximas, para los próximos debates. ¿vale? Entonces, bueno, pasamos al último grupo, que, que bueno, justamente vosotras bueno, partís un poco de la pregunta de si es justa la, la redistribución que exige la renta básica, ¿no? Y bueno, creo que habéis hablado, pues, ¿no? temas de cooperación, también tener en cuenta otros países. Y Jesús, ¿nos quieres hacer un poco un resumen? Sí. Bien. Por, como hay cosas que ya se han repetido, eh, fundamentalmente ha sido que, por supuesto, que es justa la redistribución, pero basada en, que, en conceptuarlo como derecho. ¿eh? Para precisamente dar una seguridad jurídica al futuro y que no estar al vaivén de cambios políticos, de cambios de poder, etcétera, etcétera. O sea, habría que incorporarlo a, a la Constitución, ¿no? pues, pues esto es un poco a lo, a lo bruto. ¿no? Eh, por lo mismo que se ha dicho, pues que son derechos, eh, por el mero hecho de ser persona, etcétera, etcétera. etcétera. Eh, y otro tema que teníamos claro también, que esto no tenía por qué eliminar otra serie de servicios que tiene la, eh, que tiene la sociedad para atender cosas extraordinarias, como puede ser el tema de la dependencia, el tema de la salud, etcétera, etcétera. ¿Eh? Veíamos claramente que, que es, es, eh, con la renta básica se atiende la, lo normal y lo extraordinario, pues se tiene que haber, seguir se manteniendo esos servicios que hagan frente a eso, a eso extraordinario. Y luego ha surgido también pues, el tema del concepto de universalidad, entendido como, como globalidad mundial. Claro, ya hemos, todos hemos dicho que, que lógicamente es una utopía pensar que se pueda hacer una implantación de, de una política social así, se ha hablado de que lo ideal sería a nivel europeo, a nivel del Estado, que bueno, empezar quizás con este proyecto ILP a nivel de, de Euskadi, pues bueno, ¿sí? tener sus pegas y sus inconvenientes, pero también sus ventajas como punta de lanza de, cómo de, de ir abriendo camino de una nueva política social, etcétera, etcétera. ¿no? Pero se veía también que esa mirada de lo local no nos hiciese olvidar de, de los problemas globales y de las redistribuciones de, de la, eh, globales. Incluso, bueno, pues, eh, se ha hecho alguna propuesta de decir que incluso eh, habría que, en esa renta básica, tendría que ir un 0,7 reservado para ayuda de cooperación al desarrollo, para intentar paliar otros problemas eh, mundiales. O sea, que no sea una renta temática de solucionar desigualdades locales, sino también tener esa mirada global. Y no sé si yo creo que lo fundamental, porque también se han dicho algunas cosas que se han repetido en otros grupos, pues no, yo creo que lo, lo peculiar ha sido este, este, estos temas. Vale, estupendo, Jesús. Pues muy bien también tu, tu resumen, porque bueno, así también nos ha dado otro, otro, otra perspectiva diferente, ¿no? Y yo creo que también, pues... Pues muy interesante y eso, no olvidarnos también del, del enfoque local-global y, ¿no? y lo, cómo impacta también lo que, lo que hacemos aquí en, a, nivel, a nivel de SCADI también. Eh, bueno, ya son hemos pasado bastante la hora de que tenemos previstas así que bueno, eh, muchas gracias a todas por por aguantar hasta aquí. Bueno, creo que ha sido muy, muy interesante, pero bueno, eso, da para, da para esto y para mucho más. Eh, sí que, bueno, teníamos intención de, de dar un pequeño, muy breve espacio a, a Joseba y a, y a Javier por si queréis hacer una breve conclusión así de un par de frases. No más, para no alargarnos, porque bueno, ya creo que las dos horas ya es suficiente nivel de atención y ya va siendo hora de ir a cenar. Pero no sé si Javier y Joseba queréis abriros el micro para hacer una última intervención muy breve. No, yo solamente quiero decir que, que gracias a todos y que estoy particularmente contento de, de encontrar puntos de acuerdo con, con personas con las que no siempre es que podamos ver que hay acuerdos y que hay desacuerdos. Uh -huh. Estupendo, yo se va, pues sí. Es que casco, esa es la idea del, la idea del debate, ¿no? Eh, eso es, pues eso, seguir un poco avanzando, poner puntos en común en contra para, para, bueno, para ir respondiendo a estas preguntas ¿no? que van surgiendo y bueno esperamos poder seguir contestándolas pues a lo largo de los próximos debates vale entonces bueno una vez más pues os daros las gracias por, por estar eh, hoy aquí bueno por estar hasta hasta este momento eh, que bueno creemos que ha sido bastante intenso y, y bueno por supuesto recibiréis la, la presentación de Joseba para que la podáis estudiar más adelante con más calma también os mandaremos algún algún algún recurso que se ha ido comentando por el chat y nada que estáis todas invitadas para a la próxima a la próxima sesión que será dentro de dos semanas y que bueno, como os comentaba, pues tendrá ese, ese enfoque feminista para analizar pues, los efectos ¿no? sobre, sobre las igualda, la desigualdad de género, el efecto sobre el trabajo, ¿no? desde, todos sus, desde todos sus aspectos. Y, y nada, que esperamos veros allí. Y bueno, por vuestra parte, pues, pues muchas gracias. Y gracias también al colegio, que veo que están ha escrito desde el chat. Pues eso, gracias por, por conectaros a todas y a todos. Vale, es que ricasco.